Esta semana uh, ha habido una noticia también que ha mm, sido muy interesante desde el punto de vista de los comentarios, no solamente en la prensa española, sino también a nivel internacional, que ha sido el tema de los famosos papeles del Pentágono. Es curioso que, no sé, organismos tan importantes como es el Pentágono, como es la CIA, como puede ser el FBI, pues al final resulta que papeles que en teoría eh, son muy delicados, eh, se filtren y se filtren de una forma como que muy abierta en los medios de comunicación. Pues así es lo que ha ocurrido, esa filtración se ha producido, bueno, algunas de las cosas, no es que sea muy muy relevante lo que ahí ha, ha sucedido, pero algunas de las cosas que sí que se han comentado con cierta claridad, a, a, a, como consecuencia de esa filtración, es que eh, pone claramente sobre la mesa el hecho de que los, las fuerzas norteamericanas, que el ejército de los Estados Unidos está absolutamente mmm, involucrado en la guerra de Ucrania, no ya enviando dinero, no ya solamente desde el punto de vista de la asesoría, sino participando directamente en, en, en el conflicto. Y participando directamente en el conflicto es una información que sacaba esta semana la, la revista, el, el, el Diario Público, pues eh, porque tienen a mucha gente, a soldados y tienen sobre todo, pues, a altos mandos que son los que reclutan, los que dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, los que eh, hacen que se firmen contratos, etcétera, etcétera. Todo esto más o menos se conocía, pero el hecho de que venga así reflejado, pues, en unos eh, papeles que han sido filtrados eh, llama mucho la atención. Y también llama la atención porque hay quien piensa que en realidad esto no es más que una falsa bandera, es decir, que es una forma de desviar la atención para que no se hable de otras cosas, eh, para que no se hable de cómo está la guerra en este momento en, en, en Bakhmut, en donde parece que los rusos pues eh, siguen avanzando y, y el ejército ucraniano pues está perdiendo posiciones. Eh, no sabemos en realidad. Todo lo que sale de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia, en realidad no sabemos muy bien qué es. Y por eso hemos tratado, o vamos a tratar de hablar esta noche aquí con Hugo H, que es eh, un interlocutor eh, especializado en todo lo que es el crimen organizado, pero también especializado en servicios secretos, en servicios de espionajes y que, lo tenemos, y que lo tenemos ahora mismo con nosotros para tratar de hablar con él. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pues eh, esperando que nos ilumines un poco con relación a, a estos papeles que se han filtrado, que no deja de ser una cosa extraña. Y que hay gente que dice, no, pues esto está perfectamente dirigido porque es para que no se hable de otras cosas, y, y sin embargo, pues hay quien dice que sí, que es una filtración, que bueno, que es el caso de este chico, que parece que, que, que bueno, quería un poco jactarse del poder que tenía y que por tanto pues se ha hecho digamos esa diversificación y esa distribución de estos eh, papeles secretos como para darse importancia. Yo, francamente, no sé a qué atenerme. Hugo, eh, ¿cu ¿cuál es la razón de fondo? ¿Qué crees tú que hay detrás de, de todo este asunto? Bueno, eh, lo que resulta evidente y puede salir del marco de la especulación, eh, está claro que hubo una filtración, hubo lo que en inglés se denomina un breach, una falla institucional con respecto a la cobertura, protección e integridad de información altamente sensible y que esta información terminó siendo colocada a disposición del público utilizando una plataforma pública, en este caso la plataforma de juegos Discord. Eh, creo que esto habla de una cuestión que debe ya debatirse en Occidente, incluyendo a los Estados Unidos. Y es la avidez que hay en nuestras sociedades por la información siempre vigente, siempre fehaciente y siempre disponible. Algo que en general contradice la cultura de los servicios de inteligencia que se mueven muchas veces en la discreción, la confidencialidad y muchas veces en la clandestinidad. Creo que lo que se expuso es grave. No solamente por el resultado final, y en esto hay que ser muy claros. Eh, los documentos que se han expuesto al público fueron en buena medida ya editados, adulterados, modificados para servir a diferentes intereses. Lo que resulta grave es que en el proceso se expusieron métodos de obtención y se puso en riesgo potencialmente a aquellos individuos que ayudaron a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos para la obtención de la misma información. Pero ahí lo, lo que se ha filtrado tampoco, también da la sensación de que no es tan relevante en realidad, ¿no? porque son cosas que podrían ser imaginables. En realidad, eh, Hugo, tú que has analizado detenidamente esta filtración, ¿qué crees que es lo más importante de lo que mm, ha salido a la opinión pública? Vuelvo a repetir, lo más importante es la revelación de métodos y fuentes, no de contenido. Tú tienes toda la razón. Eh, por ejemplo, ha ocupado mucho en los titulares el tema de la cuestión de la presencia de eh, operativos de fuerzas especiales de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Letonia, en el área de operaciones. Esto no es de extrañarse. En la cuestión de operaciones militares, nos acostumbramos muchísimo en Occidente debido a la naturaleza de los conflictos en Irak o en Afganistán, a ver a las Fuerzas Especiales involucradas en contrainsurgencia. Y nos olvidamos que los operativos de Fuerzas Especiales en conflictos convencionales como el que nos ocupa muchas veces son destacados como observadores, a veces con la anuencia de una, si no de ambas partes en conflicto, y en otras operan clandestinamente para recabar información sobre potenciales adversarios a futuro. Estas son operaciones entre comillas, normales, de eh, brigadas, regimientos, batallones de fuerzas especiales y de soldados altamente entrenados. Esto no me extraña. Lo que sí me preocupa, y en esto quiero ser muy claro, es que sobre texto de transparencia, sobretexto de eh, ob, eh, lo que se llama objetores de conciencia, sobretexto de la percepción del propio Estado como una especie de fuerza oscura y conspirativa, Individuos como en su momento fueron Snowden, Chelsea Manning, eh, el, el, el propio Assange, le han hecho mucho daño a la comunidad de inteligencia y han expuesto situaciones que han colocado en riesgo a mucho más individuos de lo que la, entre comillas, muy cacareada transparencia ha obtenido. Pero lo que llama la atención es que la comunidad de inteligencia no tenga mecanismos para impedir que se produzcan este tipo de, de, de actuaciones, de filtraciones, ¿no? Y que además ya son reiteradas, porque has comentado el caso de Snowden y otros, ¿no? Hay algo que yo he reiterado en muchas oportunidades y hago parte de la materia específica que yo enseño cuando se habla de inteligencia y contrainteligencia. El servicio de inteligencia impenetrable no existe. Para paliar los riesgos, generalmente estos servicios se rigen con un conjunto de reglas que suelen ser muy rígidas, muy estrictas. El problema en Occidente es que en función de lo políticamente correcto, Hemos caído una y otra vez en fallas que nos han costado desastres clamorosos. El caso de Aldrich Ames y su relación con la CIA. El caso de Ana Belén Montes y la Defense Intelligence Agency. En casos más recientes, los que acabo de mencionar. Y en cada uno de ellos hemos pagado como Occidente un precio desproporcionado y nuestros adversarios han hecho una explotación pues, magnífica de esas fallas y esas filtraciones. Bueno, pues, una última pregunta. Los servicios de inteligencia, en ocasiones hay quien dicen, bueno, no sé, tienen demasiado poder y tienen tanto poder que en un momento determinado podrían hacer actuaciones en contra, pues, no sé, incluso contra los propios dirigentes de ese poder. No sé, en Estados Unidos se habla mucho de que el FBI pues tenía información delicada y que pues la ha utilizado pues, para ir contra Donald Trump. ¿Crees que esto realmente se puede dar o no? Bueno, en los propios documentos filtrados se menciona una situación muy sensible. Se dice que los servicios secretos israelíes, en este caso el Mossad, habrían operado para generar protestas en contra de la reforma judicial que el gobierno de Netanyahu estaría impulsando. Eso de por sí ya sería muy grave. Con relación al FDI, el FDI es mucho más una agencia de naturaleza policial y de investigación. Sería mucho más preocupante encontrar, para hacer una comparación con lo que acabo de describir de Israel, descubrir que la Defense Intelligence Agency o la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos estuvieran, por ejemplo, socavando los objetivos estratégicos de la administración del presidente Biden o de cualquier otro presidente democráticamente electo. Allí sí, creo yo, hablaríamos de una crisis, pero con mayúsculas. Oye, una última pregunta, Hugo. Eh... Tú que tienes acceso, por lo menos, en fin, entendemos que sí que lo tienes, a esa información propia de los servicios de inteligencia, ¿cómo crees que está en este momento la guerra? Porque nos llegan muchas informaciones, también sabemos que nos llegan informaciones que en ocasiones son bastante interesadas, porque vienen de un lugar o vienen de otra. hay mucha, hay mucha propaganda, hay mucha contrainformación, pero en realidad las cosas, hay, hay forma de saber cómo están en realidad. Bueno, se puede hacer una, una evaluación en sentido crítico y para ello las conclusiones pues no siempre son las que agradan a las partes en conflicto. Está muy claro que los objetivos estratégicos de la Federación Rusa, tal, fue, tal cual fueron declarados por su nivel político, no se han alcanzado. Está muy claro de que se han relevado y revelado deficiencias altamente preocupantes en lo que en algún momento se concebía como el segundo ejército más poderoso del planeta. Al mismo tiempo, no se puede ignorar de que Ucrania, aunque ha sorprendido con su capacidad de resistencia y la cohesión social que ha mostrado, va a llegar a un punto de agotamiento por un factor que en la guerra de desgaste cruelmente tiene el factor numérico. Es un país con una densidad poblacional y unas reservas inferiores a las de la Federación Rusa. En eso habrá una carrera entre la capacidad demostrada históricamente de Rusia para absorber pérdidas que a cualquier otro estado dejarían básicamente inhabilitado para la continuación de operaciones militares y la tecnología y las capacidades que Ucrania ha adquirido para llevar a este conflicto a un punto en el cual ambas partes puedan querer sentarse a una mesa de negociación. De lo contrario, en el largo plazo, y en esto ni siquiera el propio Zelensky lo ha hecho un secreto, las perspectivas de Ucrania se van poniendo cada vez más complicadas conforme una guerra de atrición y desgaste avanza. Y también el hecho de que la implicación de, de los países occidentales desde el punto de vista de, de, de sus componentes eh, humanos, de sus soldados, de su material, eh, también es eh, Está más involucrado. Un, un planteamiento o un, eh, una presentación de, del caso de los papeles del Pentágono, hecho esta semana aquí por el, por el periódico público, decía, los papeles del Pentágono confirman los peores temores. Soldados de élite de países de la OTAN operan ya en Ucrania. Bueno, como yo había mencionado, eso desde el punto de vista de mi área de especialidad no me sorprende. La función de los operativos de fuerzas especiales es el de actuar como exploradores de avanzada, agentes de recolección de inteligencia e información y evaluación de las capacidades de un potencial adversario. En ese sentido, no me sorprende. Lo que sí me preocuparía muchísimo es si esta información hubiera revelado la participación activa en operaciones de combate de estas fuerzas especiales. Entonces sí, creo yo que todos deberíamos estar muy, pero muy preocupados. Pues muchísimas gracias Hugo Hacha por eh, esta, esta visión de este caso tan especial de la filtración de los papeles del Pentágono y tenga eh, una muy buena noche eh, desde España, Hugo. Muy buenas noches, es eh. siempre un placer. Pues nada, queridos amigos, eh, un comentario al respecto de esta cuestión. Eh, es posible, es, eh, yo, yo creo que esto es algo que se sabía ya, ¿no? que efectivamente al final las fuerzas eh, de la OTAN en diferente medida pues estaban involucradas y, y, y están participando fuerzas de élite y, y mandos están participando en la guerra desde el, desde el primer momento. Don Jesús, ¿usted qué opina al respecto? Hombre, pues por supuesto que estamos hablando de una guerra donde hay dos grandes bloques eh, por un lado está el bloque occidental y por otro lado está Rusia que se ha ido luego reforzando con la ayuda eh, digamos exterior de, de China. ¿no? Eh, es evidente que la agresión de, de Rusia a, a Ucrania, pues si no hubiera sido por la ayuda exterior de Estados Unidos y del resto de Europa, pues lógicamente no podría haber aguantado ese envite. Porque a pesar de que el, el ejército ruso pues ha tenido muy serios problemas y ha hecho una gestión bastante eh, pésima en algunos, en, en algunos momentos de, de la guerra, hay que recordar que Rusia siempre hace guerras de desgaste. Si nos acordamos de la, de, la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, los desastres, las batallas que ganaban los, los soviéticos con respecto a los alemanes, como la famosa batalla de Stalingrado, pues murieron más de 500.000 eh, soviéticos, eh, muchos más que incluso alemanes y, y las pérdidas fueron incluso más, pero al final ganaron la, la guerra. Y esto lo que están aplicando ellos es una guerra de desgaste. A ellos, estos son como los boceadores que pierden, digamos, la estrategia y se dedican a hacer puñetazos a ver el primero que cae. Y desgraciadamente este tipo de guerra, pues eh, Ucrania pues, la puede aguantar un tiempo, un tiempo por, sobre todo por población y por recursos. Y lógicamente decimos por recursos porque aunque eh, Occidente le dé multitud de recursos para mantener esta guerra eh, como aquí se ha visto para Rusia esta guerra es una guerra vital de sobrevivencia para, para el propio país. Es verdad que es una agresión a un país soberano como, como Ucrania pero ellos lo ven pues una guerra de sobrevivencia respecto al avance de, de la OTAN. Esto es como si en Estados Unidos, lo no entienda la gente, si en, si en el Ciudad, el ciudad Juárez pusieran una base, una base de misiles. Ya pasó en Cuba y por casi hay una Guerra Mundial. Entonces los rusos ven, eh, hay que entender que ven la guerra como, digamos, como lo vieron los Estados Unidos en su momento, la amenaza de los misiles eh, rusos en, en, Cuba. en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que, lo que, lo que está pasando? Pues hombre, eh, creo que verdaderamente eh, esta guerra tendría que terminar cuanto antes mejor. Porque están destrozando un país que se llama Ucrania, el sufrimiento de, del pueblo ucraniano es brutal y, y, lógicamente, habría que ver cómo esto se puede terminar sin que nos lleve a un conflicto aún mayor. Porque claro, bien. y en ese sentido, fíjese, don Jesús, yo estoy recordando lo que decía Zelensky, que en su día. Eh, no fue muy bien eh, aceptado o recibido en Estados Unidos. que Lo que dijo es que, al final, eh, soldados de Estados Unidos tendrían que ir a morir en Ucrania. Esto lo dijo Zelensky. Y claro, lo digo en relación con esta información de los papeles del Pentágono, que dicen que soldados élite de los países de la OTAN ya están operando en, en Ucrania. A ver si resulta que al final aquello que decía Zelensky va a ser verdad. Hombre, que te, te digo, a ver, verdaderamente si lo miramos desde este punto de vista... Eh de los hechos objetivos a partir del 2022, la gente de Ucrania recibe una, una agresión. Es verdad que hay una serie de elementos, desde el golpe de estado del 2014, desde la intervención de la... Sí, sí, pero es una invasión, una agresión. Pero es, es, es una agresión. Y está claro que si Ucrania no recibe ayuda de Occidente... Rusia, a pesar del, de muchas operaciones que han sido, que deja mucho que desear, hubiera barrido directamente a Ucrania. Gracias a, a ese apoyo, pues está sosteniendo su, el frente y de hecho han lanzado ofensivas que han recuperado hasta terreno. Eh, pero claro, llega un momento de que el, el gasto es de tal calibre, que, como decía el líder de los, de los mercenarios que están en Badmuth, es que eh, directamente... Mmm, Ahora mismo la guerra es una picadora de carne para, para el ejército ucraniano. Y esas bajas, desgraciadamente, no las puede reponer como la puede reponer Rusia, que es un país con una dimensión Salvo que la reponga con fuerzas de élite. Pero de, no, no de, creo que hubiera suficientes grupos de número de mercenarios, a no ser que ya fuera una guerra abierta entre Occidente y Rusia, eh, para poder reponer el número de bajas tan constante. Lo que yo, que yo no sé, y sí, abrimos ya y... y, y enfilamos ya los minutos finales y abrimos para que digan su opinión al respecto eh, tanto Juan de Dios como Juan Carlos si claro, el hecho si, si es que estamos avanzando en una escalada y no sé hasta qué punto una escalada pues puede ser mejor o peor es decir, si van soldados pero también este, este, mandamos Leopard y mandamos los Challenger y los Challenger utilizan el uranio empobrecido y después se puede utilizar otro tipo de armas todavía más sofisticadas pues no sé, en un momento determinado lo mejor los rusos dicen pues vamos a emplear también nosotros las bombas estas, eh, Lebraño, puedo decir. Las, las, las tácticas, no que son bombas nucleares eh, potentes, pero no tan potentes como pueden ser los, los misiles balísticos. No sé, no sé si da un poco de miedo en el sentido de que se puede producir una escalada real que en un momento determinado no sepamos cómo pararla. no Bueno, eh, yo eh, creo que lo de la filtración no hay por dónde cogerlo. A las, y, la, y que le echen la culpa ahora a un, a uno que pasaba a un miliciano de 21 años, pues hombre, ya digo, no hay por dónde cogerlo. Eh, voy a referirme a algo mucho más importante que también se ha publicado esta semana, que lo ha publicado otra vez Seymour Hersh, que es el premio Pulitzer sí, que ya anunció sí. lo del Nord Stream. Y, y él en un artículo de opinión, pero basándose en testimonios ni más ni menos que de miembros del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos es sí. decir, de la CIA, afirma que a día de hoy el, la dirección en la Casa Blanca no es que sea mala, es que no existe. Es que es peor. Es que no existe. Y que tanto el asesor de seguridad nacional, Sullivan, como el eh, secretario de Estado, eh, Blinken, son gente sin experiencia, gente eh, Fanática, sin, moral, eh, sin moral y gente sin integridad. Es decir, que van camino camino A lo que has eh, anunciado tú el, el, el, Digamos La escalada, la escalada esta, Que la escalada. nos puede llevar a una situación pues, Realmente terrorífica Yo con lo que estabas diciendo Y un poco chascarrillo Pero se ve claramente que Pedro Sánchez Ha creado escuela Es decir, si estábamos hablando de incapaces De falta de moral Está creando escuela claramente en Estados Unidos Está teniendo peso Pedro Sánchez en ese gobierno Yo no soy un experto en esto Pero creo, primero que va a ser inevitable una escalada. Ya hemos visto que han, eh, me parece que ha sido el gobierno polaco el que ha proporcionado aviones de combate a, a Ucrania. Eso es lo que eh, te permite una mayor escalada porque en cualquier momento puede haber un bombardeo en territorio ruso, es decir, traspasar la frontera. Lo que ocurre es que si efectivamente bombardean en territorio ruso, lo, los rusos, todo el mundo dice... Están un poco como fardando y van, eh, no, no es real esto de que van a utilizar, que pueden utilizar las, las, las tácticas, las armas nucleares tácticas, pero cuidado que si Putin se ve... Muy, muy agobiado, muy asediado Putin, este es un tipo que es capaz de todo, ¿no? El, el factor humano no lo controlas, y en un momento determinado eh, bueno, pues una persona que, que puede perder el poder eh, que, que tiene, puede utilizar, y tiene medios eh, eh, que puede utilizar, pues no hay que descartar que lo pueda utilizar, pero yo creo que se está dando una escalada este, este, esta entrega de aviones de combate que es lo menos controlable en cuanto a una escalada, aunque fuera solamente por un error. En segundo lugar, porque Rusia claramente depende de esa guerra, o sea, depende del prestigio de, de Putin, y tiene que controlar el mar Báltico, Báltico, el Báltico, perdón, el mar Negro, porque precisamente le permite la salida del mar Mediterráneo, teniendo los puertos en el Báltico, hacer la tenaza contra el, el, el Mediterráneo, es toda Europa. ¿eh? Es, es, es una pretensión que siempre ha tenido y, y, que, y, que, y que está lanzando. Y, y por otro lado, yo creo que por otro lado, eh, Ucrania, lo que se está beneficiando clarísimamente, es que Occidente, Estados Unidos, le está proporcionando la tecnología y la inteligencia para poder parar los pies eh, a las fuerzas eh, soviéticas o rusas, en este caso. Y están defendiendo su terreno, están defendiendo su casa. Entonces, el factor humano de yo estoy defendiendo mi casa, el factor humano de que el soldado ruso no estoy eh, defendiendo mi casa y la tecnología, en un momento determinado, eh, pensemos en Israel y los países árabes. Es decir, están... Eh, rodeados absolutamente numéricamente, pero la tecnología en algunos casos sí te permite no ocupar un territorio, pero sí defenderlo. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre, pero efectivamente a mí esa escalada eh, yo creo que a todos nos debe dar un poquito de, de, de, de intranquilidad, porque se saben las guerras, se sabe cómo empiezan y, y nunca cómo terminan, ¿no? Y, Estamos viendo que ahora mismo está un poco parada, pero vaya usted a saber, ¿no? El hecho de que se estén dando cada vez más medios. Y esto que se publicaba con relación al tema de los papeles del Pentágono, de que puede haber, de que hay ya soldados de élite de la OTAN ahí eh, trabajando, mmm, en fin, luchando desde hace mucho tiempo, pues también eh, da que pensar desde ese punto de vista.